Buenos días amigos de YouTube, sean bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal El día de hoy tenemos acá un Samsung A02S, la cual está bloqueada por cuenta de Google gente. Y lo que vamos a hacer es sacarlo, de qué forma lo vamos a sacar gente Primero, hay que saber gente que, es que este equipo tiene seguridad Kennox porque si no, no nos va a funcionar En este caso yo probé el método para Android 11, porque este es un equipo de Android 11 Y no nos está funcionando, gente. es decir, no nos ha funcionado este método de Android no se nos sirve porque el equipo no tiene Kenos Porque en la aplicación de Alanshield te va a pedir que habilites administrador dispositivo y Kenos todo eso Pero este equipo no tiene gente Entonces qué vamos a hacer para eso Todo tiene solución, vamos a bajar la versión gente Para eso yo voy a dejar un firmware para que se descarguen desde la descripción del video Para hacer el proceso En este caso yo lo tengo descargadito gente el firmware Y solamente vamos a hacer el proceso Acá lo tengo yo el firmware, lo vamos a extraer extraemos mientras se extrae vamos a ir acá gente cómo vamos a, a flashear en este caso yo les voy a mostrar cómo vamos a flashear gente. este caso es para binario 2 el equipo la seguridad de android 11 está de julio pero nosotros le vamos a poner una seguridad más antigua pero no quiere decir tan antigua solamente le vamos a poner la última seguridad de android 10 gente. entonces porque si no el equipo les va a pagar y no va a funcionar gente entonces una vez que hayan extraído el archivo como ustedes pueden verlo ahí lo tengo yo extraído vamos a esperar a que se extraiga, es total un momento para eso yo voy a pasar el video listo gente, entonces ya se ha extraído acá el archivo lo que vamos a hacer es lo siguiente es por ejemplo acá como sabemos que estamos en qué binario, vamos a colocar nuestro cable USB para eso yo por ejemplo voy a apagar el dispositivo apago y presiono las dos, los dos volúmenes tanto menos como más al mismo tiempo y conecto el cable USB gente para que se me mande a modo descarga y como tú puedes ver se me está mandando a modo descarga listo acá nos da una información no sé si logran ver donde dice 0k2 ese es el binario gente ese 2 ese es el binario entonces que tenemos que colocarlo por la cual es un binario 2 gente. pero está con android 11 no sé, como les repito este no tiene seguridad que no es por eso que estamos haciendo este método porque alliance no nos va a funcionar gente alliance te pide habilitar que no en este caso este a 02 no tiene y lo que vamos a hacer es haciéndole el método de degrado, gente entonces vamos a bajar la versión acá yo lo voy a colocar el equipo a un costadito gente para que no tenga ningún tipo de problema listo voy a abrir nuestro odin gente que yo voy a bajar a que los carguen también acá lo tengo vamos a ver a odin acá lo tengo odin abrimos listo ahí te va a abrir odin gente vamos a cargar pestaña por pestaña en este caso vas a dar donde yo cargo siempre la pestaña de ap seleccionamos y te va a abrir unas carpetas, gente, para que selecciones dónde está el firmware. En este caso me parece un firmware de la 21 Yo lo tengo en descargas. Me voy a la carpeta que he extraído. En este caso es el, a, el A022. A ver, voy a tratar de verlo donde se encuentra. A ver. Sí, acá justo acá lo tengo, gente. Esta es la carpeta, entonces. El A022-025M es el modelo. Listo, lo cargo el AP, lo selecciono. Doble clic y espero un momento ahí que se cargue en Odin gente, porque esto demora, el AP es la partición más pesada del, de Samsung, la cual tenemos que esperar nada más que un momento, a veces lo cuelga Odin, pero no importa, solo déjalo gente dentro de cualquier momento, cuando ya el firmware se cargue, va a empezar a, a funcionar Odin nuevamente, vamos a esperar ahí por ejemplo, porque está tardando, como tú puedes ver acá está bloqueado todas las opciones, no te dejes seleccionar, porque estamos cargando lo que sería el AP listo ahí se nos ha cargado el, P, el AP gente ahora vamos a ir a la opción donde dice BL damos un clic ahí y seleccionamos el BL acá en nuestro firmware en este caso ya no te va a volver a que selecciones porque has seleccionado de qué carpeta damos BL esto es algo más rápido de encargar gente porque esas versiones son más simples, nos vamos a CP listo y nos vamos a la parte de abajo a CSC listo, la última parte de abajo es muy pesada no lo vamos a cargar, lo vamos a dejar ahí gente y como tú puedes ver ya está conectado también está apareciendo el puerto acá, lo que es de Samsung del equipo que hemos conectado a modo download tiene que aparecer de ti si no, no vas a poder flashear una vez que hayamos hecho eso gente, es muy importante les voy a explicar acá un dato ustedes tienen por ejemplo, si es que tienen Android 11 en A02 tienen, y algunas quieren degradarlo Android 10 gente en Android 10 aparece por lo menos 3 seguridades o 2 por ejemplo, te va a aparecer julio julio agosto o septiembre tú tienes que ponerlo la de septiembre gente de android 10 para que te funcione porque si tú lo vas a poner por ejemplo la de agosto el equipo se va a pagar gente así es entonces una vez que estamos acá lo vamos a en estar y esperamos que termine el flasheo para eso voy a hacer el vídeo y como tú puedes ver está pasando ojo gente yo lo estoy degradando de android 11 a android 10 pero hacia la última seguridad de Android 10 Porque aparece muchas más seguridades antes Pero no le he colocado eso por lo que el motivo que el teléfono a veces se apaga Entonces una vez que ustedes de gran gente ya van a poder quitar la cuenta de Google En lo que sería A02 en Android 11 Listo, yo lo estoy bajando la versión Android 10 para quitar la cuenta Por lo general yo les mostré que en un principio que estaba en Android 11 Tengan mucho cuidado en eso porque en Android gente, simplemente A02s no tiene que Kenos. Ese es el motivo que la cuenta de Google no te puede sacar ni la Sanfir ni Alianza Shield, gente. Entonces, pero si sí te puede sacar la Sanfir, gente, en otro método de paga. Pero nosotros queremos gratis, gente. Por el momento queremos gratis para todos ustedes. Y así que solamente vean el video y si nos va a funcionar. Voy a pasar el video, gente, para que termine de flashear el equipo. Y en cuanto termine voy a volver. Listo gente, este firmware es para el binario 2 Y como ustedes pueden ver, está pasando correctamente Sin ningún tipo de error Salvo que apaga el equipo gente Pero cuando apaga el equipo por ejemplo Tenemos que volverlo a poner Android no sé si o sí si, Pero yo le he puesto la última seguridad de Android 10 en este caso Porque en Android 10 hay dos seguridades No puedes ponerlo a la primera gente Porque se te va a apagar Como me hace muchos equipos como A10 Normal por ejemplo, perdón A10s Listo, ahí pasó Vamos a esperar, falta un poquísimo gente Ahí está pasando los últimos archivos del, del equipo, gente. Y vamos a esperar pues que no se pare. Listo, ya ha pasado, gente. Esperamos que nos inicie el equipo. Y si sí, normal, gente, como tú puedes ver, se nos ha iniciado, pero ya no con Android 11, sino que con Android 10. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta, gente? Esperemos entonces que el equipo termine de hacer su hard reset o su flasheo. Un dato muy importante, gente. No hay que tener que mover el dispositivo y hay que tener instalados los drivers, porque si no... Listo, gente. Como tú puedes ver, se nos ha iniciado con Android 10. Listo, ahora lo que voy a hacer es yo quitar el cable USB de acá del equipo Y continuar con el proceso, listo Ahora nos vamos a conectar nuevamente a Wi-Fi gente Nos conectamos Ya no está Android 11 el equipo, se ha degradado correctamente Listo, acá tenemos gente el Wi-Fi Nos vamos a conectar entonces a ver, rápidamente Nos conectamos Listo, Ahí esperamos que se conecte nuestra red también vamos a dejar ya de al lado Odin gente vamos a cerrar Odin porque ya no lo vamos a utilizar pero si sí vamos a utilizar lo que sería Samsung FRP 2020 que yo les voy a dejar a que lo descarguen abrimos abrimos ejecutamos como administrador en nuestra computadora ahí te abre una pestaña en Google lo minimizas no tiene que ver nada de eso gente eso nos lleva a la página del creador de esa de ese programita esperamos un momento que se nos abra lo que sería Samsung FRP 2020 para continuar con el proceso listo ya se nos abrió gente lo que vamos a hacer es rápidamente yo lo hago rápido gente para que ustedes puedan entenderlo más rápido conecto mi dispositivo tienen que tener instalados drivers en este caso del programita lo doy bypass FRP y lo doy en ok ahí nos es dice que debemos estar conectados si estamos gente conectados en el equipo lo damos en ok y esperamos un momento vamos a esperar ahí nos dice que sale file listo como nos sale file gente en este programa vamos a darle con la Sanfir Acá hay material de todo, gente. Ustedes solamente tienen que suscribirse al canal y todo este material será gratis para ustedes. Vamos a abrir la sanfir gente. La Sanfir lo va a hacer sí o sí. Esperamos ahí. Pero también le voy a dejar la Sanfir a ustedes para que lo puedan utilizar. Lo abrimos y esperamos un momento que se abra el programita. Listo, ahí se nos está abriendo la Sanfir gente. Vamos a esperar nada más que se nos abra por completamente. Listo. Acá vamos a desconectar nuestro dispositivo. Y volverlo a conectar. Y acá en la Samsung gente lo que vamos a hacer es darle en la opción donde dice Android Tools. Bypass FRP en la parte de abajito. Y acá donde dice Auto Bypass Método 2. Lo damos ahí gente y esperamos. Que nos lance el aviso a la pantalla de nuestro dispositivo. Esperamos, esperamos un momento. Ahí nos dice Install Drivers. Esperamos y listo. Gente. Ahí lo damos en Ver. Y ya vamos también a dejar de utilizar lo que sería la Samsung listo nos va a llevar a youtube o sea a google lo importante es estar en el navegador acá nos manda al navegador de samsung en el buscador en la parte de arriba lo que vamos a hacer rápidamente buscar gsm FRP, que es la opción que tenemos acá buscamos nos vamos acá donde dice en la página principal gsm y ahí te va a cargar un menú gente listo qué vamos a hacer acá vamos a ir a donde está esta aplicación que tenemos acá con una maletita del galaxy store lo presionamos y te va a llevar a Galaxy Store Listo, acá aceptamos los términos Porque se nos la llevaría a la tienda de Galaxy Store Acá nos va a pedir instalar la aplicación madre, Acá no, Acá nos va a pedir que instalemos la aplicación Gente, lo vamos a dar en Instalar Pero para eso te va a pedir una cuenta de Samsung Account Y así que tenemos que tenerlo, gente, lista la cuenta Yo en ese caso ya lo tengo Creada y solamente voy a iniciar sesión listo ya la he colocado la clave lo doy a iniciar sesión ahí no sé es que la contraseña es incorrecta listo gente lo vamos a ingresar nuevamente y listo ahí se nos ha iniciado sesión entonces aceptamos los términos nuevamente y ahí te va a pedir una verificación pero como no tenemos otro dispositivo la cuenta lo vamos a verificar por un mensaje de texto Ahí te va a llegar un código entonces al número telefónico con la cual has creado la cuenta de Samsung Account Y es normal gente, esperemos entonces que nos llegue el código Para colocarlo y verificarlo Listo, ahí me llegó el código, yo lo estoy colocando gente Y listo, ahí va a empezar ya la descarga de esta aplicación Solamente esperamos un momentico Y te va a empezar a descargar lo que sería el Android Hiding Settings Quick Chatting Esperamos entonces que se nos descargue. la parte de abajo dice instalando y abrir. Lo damos en abrir gente. Y acá lo que vamos a hacer es muy importante. En el buscador vamos a buscar la palabra Chose con doble o. Y acá nos aparece varias opciones. ¿Cuál de ellas vamos a tomar? Vamos a tomar la donde dice Chose Look Generic China. Listo. Ahí te debes llevar donde dice Look device y lo vas a colocar gente ya sea un pin o un patrón Yo lo voy a colocar por ejemplo un patrón Le damos en confirmar Doble vez, gente para que se te confirme el patrón Listo ya ustedes si desean Pueden reiniciar acá el dispositivo O solamente volver hacia atrás como yo lo voy a hacer Acá no sale publicidad Lo cerramos gente no hay ningún problema Voy a volver hacia atrás rápidamente Para que ustedes no sean tan largo el video Ahí me vuelve al inicio Empiezo a configurar el dispositivo Correctamente y cuando nosotros nos pida la, el patrón o la cuenta de Google, lo vamos a colocar el patrón, ya que eso reemplazaría completamente lo que sería la cuenta de Google, gente. Por eso hemos hecho este método de ingresar el patrón. Listo, gente, acá vamos a poner el patrón. Y como tú puedes ver, se nos está saltando correctamente, no, ni, sin ningún tipo de problema. Esto sirve para Android o oh, 10 perdón pero también para Android 11 ustedes pueden degradar los celulares que no tienen Kenos ahí nos pide la cuenta pero lo vamos a en omitir en este caso este A02 no tiene Kenos gente por eso que hemos decidido degradarlo sin ningún tipo de problema se ha hecho correctamente el proceso al final solamente tienen que quitar gente lo que sería el patrón porque si no si es un teléfono de cliente obviamente el cliente te va a decir desigual está con clave listo ahí lo vamos a omitir y finalizar Finalizamos la configuración gente Esperamos un momento Ahí nos está tardando un poquito Pero es cuestión de tener paciencia gente Listo como ustedes pueden ver Ya está todo ok gente El equipo 50 de Google Este fue un Android 11 Pero hemos degradado Android 10 El a 02 ese gente sirve este método También para los Android 10 La última seguridad que tengan gente Para Android 10 la última seguridad También pueden aplicar ese método mismo que hemos hecho gente, nos vemos en el próximo video